Buenos días, soy Virginia Castanedo, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo del canal El Camino Creativo. Espero es que te guste. Vamos a realizar una visualización um, para poder encontrar eh, aquello que amas, para lo que, has, para lo que has venido a este mundo, lo que te apasiona, tu misión. En resumen, es tu misión. Lo único que necesitas eh, es, es un espacio relajado en el que no te vayan a interrumpir durante, durante un rato Imagina, trata de ver, de escuchar, de sentir de notar todo aquello que te voy contando hoy es un día muy especial es un día en el que tú te has jubilado y un montón de personas van a hacerte un homenaje un homenaje que no es por cumplir es un homenaje muy sentido muy, muy deseado de hecho hay muy buen ambiente se oyen risas, reencuentros de, de, reencuentros de personas todo el mundo te saluda, vas respondiendo a los saludos, notas, notas que te quieren, que realmente estás en un, en un lugar rodeado de, rodeado de cariño. Vas viendo gente, gente que, que ya conoces, gente a la que todavía no conoces, también van a estar allí, están por allí tu pareja, tus hijos, tus nietos otros familiares, personas con las que tú has trabajado, personas con las que vas a trabajar. Y ves una pancarta en la que pone tu nombre y aquello por lo que tú has contribuido al mundo, por lo que vas tan, tan orgulloso hacia, hacia el estrado. Después de haber saludado a todos, a todos los que has podido, porque realmente hay mucha gente, <risa> incluso hay gente que quiere agradecerte el, el que hayas estado, quiere agradecértelo con su presencia sin... y no te conocen directamente, pero no les importa porque les has hecho mucho bien. Entonces eh, te sientas en la primera fila y vas viendo cómo en el estrado, ante el micrófono, van pasando diferentes personas donde agradecen de manera personal tu contribución a su vida y a la vida en general. Tú eliges quiénes son, ves cómo van pasando y escuchas aquello que te dicen. Cuando termina de hablar cada persona, tú aplaudes igual que los demás, estás muy emocionado. en tus hijos las personas con las que has trabajado las personas a las que has beneficiado y continúan pasando hasta que tú te decías